No, no dijo nada. ¡Uy! uy. Oh. ¡Marica! Retiramos, retiramos acá. eh venga de acá! ¡Venga, ¡Aquí alfa, aquí alfa! Aquí alfa tenemos RP a los camiones. 5-4, voy a dirigirme de de hacia esa zona a ver si el periodista puede tomar fotos desde allá. Ahí vemos un soldado que, bueno, al parecer se está bajando del vehículo en el cual veníamos, bueno. Parece que se está devolviendo un poco. Aquí Alfa, estamos en posición. Vale, de ahí Alfa. Ahí? Teniente, eh, tenemos muchas bajas, teniente. No, no, estoy. Yo necesito saber cómo está la vida de ese soldado. Vemos que está intentando salvarle la vida a ese soldado. ¿Está mejor? Gómez, muéreme, que nos disparan la cabeza. Y... Vamos, vamos, yo le invito a que te caiga la No, creo que el sueldo, que, de que, de ganamos de de sueldo que ganamos, igual, que ganamos no corresponde con cómo arriesgamos la vida y nuestros momentos con la familia. El señor Pérez está haciendo, o sea, le dejaste. ¿Y con quién es? El. Ah, está, está, no sé mal, vale, vale, igual tenga en cuenta que yo tengo que documentar todo, ¿vale? Eh, eso, su usted no se aleja sí, de usted tiene que moverle y dice, oiga, me tengo que, que mover. Listo, listo, listo. Le cuento, llevo aproximadamente unos 5 años en la unidad Delta, eh, ejerciendo de sargento un año. Y ejerciendo como su escolta hace que 10 minutos. Y trata de posicionar el vehículo acá, justo en la mitad. Que no interrumpas pues, con los labores. Listo, por acá. Listo, bajémonos. Chojo con el periodista. Víctor, 4 cuatro, nos posicionamos en retaguardia mirando hacia el norte. Por Charlie nos encontramos justo en lo que viene siendo el puesto de la ONU. El periodista quiere entrevistar a uno de los médicos. Oh, no, desfale. Desfale. No, venga, venga, al vehículo, al vehículo, al vehículo, al vehículo. no, no, no, no Ay, subase, subase, Uy, tengo que documentar todo. Esta es mi función. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. No, no, usted entienda que yo tengo que cumplir mi función. Vea, allá va un médico, va como en mal estado. Entonces, Uy. Eh, la otra escuadra trataré de brindarle el apoyo al médico. Mantener, mantener. Tengo casco, pero no está Ay, mucho ojo. Eh, Si lo ve, me, metase en el vehículo. Vale, o sea, entendido. Señor Clint, eh, ¡Uy! ¡Marica! Se metas en el vehículo, pero Hay un médico, véalo. Justo ahí detrás. ¿Dónde? Ahí ah, sí, véalo allá. No, ya no. Conmigo. No, señor. Hombre, no, me atento a nuestros movimientos. Estamos justo detrás del vehículo, a las seis del vehículo, buscando un médico. Eh, sí. Disculpe, no, no, está como asustado. No, no quiere hablar, ¿no? No, no creo que. Estamos que... aquí para que usted cuente sus, sus penas. creo que acá hay uno calmadito Bueno, no lo veo muy calmado Venga señor ciudadano, usted está haciendo fila para qué tipo de vacunación, que le han comentado? Uy, ¿qué es eso? ¿qué es eso? rápido Negativo, negativo. Castro, diga la desentendida, que sin muchos imponentes más. Eso son es muy peligroso. Así es, excelente. Lo tengo acá en el vehículo, pero sin llegar a subir, se quiere documentar todo. ¿Cuál, cuál? cuál, cuál, cuál qué, ah, ok, vale, sí. sí. Eh, usted disculpe, me voy a mover con los soldados de allá, es posible. Eh, uy, uy. Al suelo al suelo al Acá, acá conmigo, acá conmigo. Aquí Alfa, tenemos contacto sol sur. 5-4 Alfa, El terrorista está con nosotros justo detrás de su vehículo, no lo vayan a mover. Uy, ¿qué es, ¿qué es todo este caos? Mire, señor terrorista, se mueve aquí, ¿listo? Atrás. Me muevo más. Y atrás, allega, otro que, vehículo. Hacia el vehículo, traigo, nosotros, traigo, señor Priester, rápido. Aquí está bien, yo tengo que estar ¿Qué? en el lugar ¿Qué? de la noticia. ¿Qué va? Entonces, si ¿sí le pegan un tiro, ¿qué, señor? No, no se preocupe, yo tengo un casco. Castor, si no haces caso, uno va a la frente, siempre fue en la suerte. ¿Cómo? Yo estoy escuchando sus comunicaciones. ¿Qué fue lo que dijo? No, no hizo nada. ¡Uy! uy. Uh, Marica, ¡Marrica, retiremosnos eh, no, de acá! Venga, sube, eso? sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, eso? sube, sube, sube, ¿Qué sube, Explotó un vehículo. Sus compañeros están bien. Retrocesame, retrocesame. Ne necesito documentar eso, lo del vehículo, lo del vehículo. No, no, pues se que va a documentar. Teniente, me puede mover un poco para. Eh, ahora, a Pero por seguridad. Vale, vale, no. En estos momentos nos estamos alejando de la zona. Un sí. vehículo de los soldados. ¿Hacia dónde me dirijo? Tuvo acá? algún tipo de explosión. desconocemos qué pudo haber pasado. Hacia el sur, hacia el sur, Gómez. Mira hacia el sur. Los impactos de balas siguen llegando hacia el vehículo. Aquí, Alfa, tenemos RP a los camiones. Uy, vengo. hacia el fondo. Hágase detrás, acá aquí en este pedazo. Vale, tenemos una cruz de dos pisos hacia el norte, aproximadamente 100 metros. Si lo hemos complicado, nos pegamos ahí. 5-4, voy a dirigirme hacia esa zona, a ver si el periodista puede tomar fotos desde allá. Venga, periodista, suba así. Voy mantener Al vehículo. Acá Eh, Sargento, conduzco usted por favor. ¿Y hacia dónde vamos? Marias Aquí a la construcción de acá Se ¿Sí? siguen escuchando explosiones al fondo Justamente del lado opuesto al que vamos ¿Qué tipo de explosiones sí. son esas? Estrada, de eh del cabo. Negativo Vale, copiado. Si algo, se descuiden hacia el Si la viste? si ¿Sí la viste ¿Sí vi? ¿Sí vi? Afirmativo eh, nos informaron que la zona está, por así decirlo, muy caliente. Entonces, ¿Vale? yo creo que desde acá en el último piso puede tener Uy. una buena visual. De igual forma, mantenga la cabeza muy agachada. Por acá hay unas escaleras. ¿Por dónde? Por acá. Se siguen escuchando los impactos de bala. En compañía de un oficial, hasta lo que se conoce que es como una azotea de un edificio al cual apenas están haciendo. Aquí, aquí bien pegadita ese muro. En el fondo tenemos un humo verde, desconocemos si es aliado o enemigo. Tenemos múltiples vehículos de la ONU que han sido quemados. ...impactados por algún tipo de misil o cohete. 5-4 en el edificio, se encuentra la escuadra Charlie con el periodista. Al fondo vemos soldados que se está moviendo en su vehículo. ayudarme cuando Vale. ¿Y el periodista? Ahí vemos que llegó un vehículo de la hora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 Parece que la jornada de vacunación el día de hoy ha sido manchada de un modo muy hostil. Se siguen escuchando impactos de bala en estos momentos. Son las 6 y 15 de la mañana de este día jueves. Y lastimosamente la vacunación se ha visto... Opacada, opacada escuchan las comunicaciones de los soldados que vienen vehículos Desconocemos exactamente de dónde Ahí vemos que ellos se están posicionando Ya vemos un vehículo más que se está moviendo en situación de defensa Posicionándose ahí en la esquina tras mía, tras mía, siempre me no, no, lista. Ah, no, terceros, hágale, hágale, hágale Estos enemigos desde el norte <ríe> Tengo un suizo Es el sur, ¿no es el sur? Desde el norte se movilizan muchísimos enemigos Gracias ¿También? Salgada de acá Atentos, atentos al sur, vienen enemigos Ahí Hay un grupo de RPG no, no. Yo yo Hay un montón de gente allá del norte Escuchamos que se movilizan en estos momentos Oh, yeah. hacia la posición en la que, que estamos la múltiples enemigos aquí tenemos un soldado que con su fusil de largo alcance intenta impactar a cada uno de esos hostiles a los cuales le llama enemigo ahí se le une un soldado más Lado. Vienen muchos enemigos hacia este punto. Afirmativo, señor periodista. Oh, me cortaron la cuerda. Tranquilo, no se preocupe, señor. ¿Se Está sienten ustedes mal? a gusto cumpliendo esta función? Uy, eso impactó aquí al lado, señor cura. Se no Se siguen escuchando explosiones al fondo. Muchos impactos de bala. Oh, me dieron. oh, hay un soldado caído. Hay un soldado. Fue impactado. ¿Dónde le impactó? Ch Uy. Ch ¿Está usted bien? Charlie operativo. Alfa operativo. Ah. Al parecer, le impactó en una mano. Desconocemos si fue un chaleco. No sabemos qué tan delicado es su estado de salud. Ahí lo vemos que se está vendando. Estamos aquí con uno de los acompañantes. Los soldados tienen una visión muy óptima dado que yo no alcanzo a ver exactamente dónde están los enemigos En estos momentos, el edificio donde estábamos <risa> El edificio se ha caído un humo, tira <risa> un humo No sabemos si hay víctimas fatales Nos han caído muchos bloques al lado y siguen los impactos de bala Vemos un vehículo Ven ven ven venimos Copiado campeado Trata de ubicarte en el vehículo Tengo Mejía caídos, tengo Mejía caídos Necesito apoyo Informando, notificando a la ciudad, al país. Que todos entiendan que lo he hecho cumpliendo mi deber. Informarle a la ciudadanía todo lo que sucede en el mundo. la venga, venga, venga, venga, venga. parte rápido, rápido, rápido, rápido. Nos siguen cayendo los impactos de balas. Vemos un soldado que está caído, se está vendando. No sabemos su estado en sí de salud. vehículo. <risa> me dicen que me suba al vehículo nuevamente. Are Cárdenas en el vehículo. <risa> Muchachos, tenemos una ¿Cuál es el equipo que está.? Muchachos, Me compré, el mi vehículo fue destruido, informa Charlie. no sé, servidos en el. Hola, hola, hola. En el edificio caído y. y Uf, no, no sé, me duele la momento cabeza, momento. me duele todo. Uff, no, mantenga, mantenga, mantenga el el placer, placer, por favor <risa> Entendió, vamos a aguantar más que podamos ¿Qué está pasando Me aquí? 5-4, ver, es es estoy muy herido con mi escuadra En cuanto nos estabilicemos, pondremos al en una de las viviendas Y iremos por los demás operadores Vale, yo solamente encontré a Mejía, han caído en por una bono, serie es Y estropeado los ¿de operadores perdidos Yo tengo Mejía dedicado <risa> Si, si, todo no me encontramos. Creo que está ah, tengo un que arriba miedo cuando es, que lo hizo, pero ya no es Uy, Creo que pisé mal, uff. ¿Tiene algún soldado caído o algo? A ver, a ver es... ¿usted qué es el médico? Usted está caído, usted está muy mal. Eso... Necesita que, que le ayuden algo. No, no, tranquilo. Con que usted esté bien, eso es lo importante. Uff, y si le pagan lo suficiente no, no, no. para estar viviendo este tipo de situaciones. ¿Tú ¿Está feliz aquí? Porque... Uff, me duele mucho. Que se me desmayo, hombre. Menos mal, no fue una bala o algo así y más delicado. Sí, sí, sí, sí. No, no, no, lo que usted tiene son heridas por la explosión. Vale, vale, vale. Bueno, acá yo le voy a meter un líquido porque usted perdió muchos líquidos. ¿Listo? Ok, uff. Yo que le tengo un poco de miedo a las agujas Esto es un pinchazo y ya Y ahí le va a estar entrando ¡Uy! Vale Me tapo, me tapo los ¡Uy! ¡Uy, mierda! Vale, Arias, Arias está por aquí Hay ¡Un soldado caído! ¡Ayuda! ¡Cárdenas, cárdenas! ¡Hay un soldado caído! Ojo, mucho ojo, periodista. ¡Ah! Aquí hay un soldado caído. ¡Ayuda, ayuda! Ay, ¿puede usted abrir la puerta esta de acá? ¡No! ¡No veo, no veo! ¡Ayuda! De déjalo aquí, déjalo. Ya la, abro, aquí. ya la abro, ya la abro. Déjalo, déjalo ahí, déjalo ahí. Entra, entra, entra tú, Llego este. entra, entra, entra. Llegó la ayuda, llegó la ayuda. Importa, desde la ventana. De... Gómez, Gómez, Gómez, ¡La mierda, la mierda! ¿Qué tienes más? ¿Periodista? ¿Hola? Sí, eh, periodista, periodista. <risa> métalo, métalo acá, métalo acá. Y, y, métase en el, el, el edificio, periodista, por favor. Bueno, a simple vista vemos que hay muchos soldados que están caídos. Ojalá y no sea algo tan delicado como se ve. Vallejo, Vallejo, me copias, me copias. El edificio caído. Ah, necesito levantar a este que es el médico. Si, revísese bien el cuerpo. Mire si tiene heridas, escombros. No, sí, tengo, tengo hematomas. Solo son golpes, no Aquí podemos ver que están intentando salvarle la vida. Necesitan. No, curar. A un soldado. Yo creo que van a los insumos. Llegó ya está curado Teniente, tenemos muchas bajas, teniente Ey Huerta, saque el pelete acá No con piernas en el No, no, estoy, yo necesito saber cómo está la vida de ese soldado Salga, salga, salga, salga Salga, salga, salga ya tiene pulso, no tiene pulso aquí nos están sacando de la vivienda Vemos que están intentando salvarle la vida a ese soldado ¿Qué tal está, Mejía? ¿Cómo es? ¿Usted no le suena la cabeza? y Vamos vamos. Vale, vale, esto que me escuadren la gente. Estamos de la pista también de la región del norte. ¿Qué es quieto, ¿Qué es en el suelo? ¿Qué es en el suelo? Como que ya despertó, ya está consciente el soldado. Se, usted, meta del edificio. Me dijeron que me saliera. Usted, venga, venga, acompáñeme, acompáñeme, acompáñeme, vamos. Lo acompaño la última posición Los soldados no se ponen de acuerdo si voy o salgo. Necesito que me hagas una avanzada al punto de los vehículos. Eh, Castro ya está en eso, estamos acá al lado de Dígame, que el periodista venga con nosotros. Bye bye bye. ¿Cómo están los demás allá en el impuesto médico? Vale, no, entonces... Parece que los que han llegado de apoyo también han tenido un poco de bajas. Atentos. Oh, Charlie se encuentra justo en el 20 del camión. Va a montar al periodista y hacemos un poquito de perímetro mientras llegan ustedes. Perímetro, perímetro. El camino, estamos a copy, copy. no 50 metros. Sí, me sí, de claro, claro. Súbase, periodista. Súbase todos, súbase todos. Bien lo que dije, súbase todos, subanse todos. Nos vamos ya, nos vamos ya. Copy, copy, copy. Conduzca a uno que tenga no, actual, buena no está, salud bien, mental. A la casa Suban, usted. Súbase suba, vehículo, suba, suba. vehículo hacia el norte, vamos todos. Periodista, periodista, ¿dónde va? Periodista, periodista, periodista, Herrera, periodista. arriba, arriba, arriba. Aquí dialogando con los soldados. Hasta la malla arriba, no Vemos que ya vienen todos, terminó la evacuación ¿メ? Tenemos a un operador desaparecido, me mean, Luciano, acaba de confirmar ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Vallejo, Vallejo No, Vallejo lo encontramos Vallejo murió, Vallejo murió pues Ahí Están notificando de que un soldado llamado Vallejo falleció todos. Lamentamos y condolencias a la familia Todos arriba firma Todos arriba, loca? Vámonos. Vámonos, vámonos. uy es muy difícil moverse aquí con el vehículo moviéndose uy quién se cayó se cayó alguien, ¿Se cayó alguien? no user left oh. channel. no no no no no solo se cambió después cuántas bajas channel? tuvo el equipo lo no mismo Lamentable lo sucedido Nos Vemos que un soldado está agotado Lamentando la ida de sus Es un momento bastante incómodo Vemos que sale humo, no sabemos si el vehículo se está dañando o es algún humo que están lanzándolos No estoy preparado para... ...darle la bandera a sus familiares. ¿Y cómo se dio ese momento? ¿Alguno de ustedes lo hace o...? Mi teniente Valencia lo quiere hacer. No, está bien. ¿Qué es lo caso? Escucho la voz de Vallejo. Escucho el... <risa> ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿De, Go de Gómez? Sí, no, yo sobrevivimos a un, una caída de un edificio. Yo quedé atrapado, me cayó una piedra encima me sacó castro. O sea, yo, yo salí expulsado por la terraza y caí ahí a la torre. Mejía cayó encima mío y explotó el camión que había en la camioneta de la ONU. hija absorbió todo y el golpeó. ¿El Siga, sigan, sigan, sigan, no A la izquierda. Nos siguen atacando, nos siguen atacando aun cuando estamos saliendo ya de la zona. Tu no. ¿Qué sea? Tenemos no? Hay, un, no? un, ¿tú no? ¿tú hay no. un soldado caído, vemos que hay un soldado caído. Ya, ya. No está caído, está ahí, está ahí. Ah, bien Vale, vale, vale. Por el dolor me, me dio orgullo. Tipo no rea. Agacha la cabeza, Feliz, agacha la cabeza. Me piden que agacha la cabeza. Agacha la masa, <risa> no. agacha la masa, Feliz, a la mitad. Me, ¿Me, está, es? me, me están tomando sí. ustedes del pelo. No, pero con un pelo de cal. Me voy a intentar un pelo de cal. Me voy a Estra, estra, agacha. Sé que está de lado y todo. Tengo toda mi vestimenta manchada, no sé si es. Está bien y es mía o si es de algún soldado que auxilie y bueno esta es la vida esto es lo que tienen que vivir los soldados día a día oh, muchachos cuidado no no diga eso uy uy la línea uy ese cosa